Sebastián de Arauco, tres enfoques sobre la reencarnación. Tercer enfoque, dos, investigaciones científicas, un poco de ciencia, distancia al individuo de la verdad, mucha ciencia, le acerca a la verdad, Roger Bacon parafraseando a Roger Bacon, el monje sabio que se enfrentó a los escolásticos de su tiempo. Diremos también que el escaso conocimiento de las leyes de la vida, mantiene a muchos honestos profesionales de la medicina y psiquiatría aferrados a los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, encuadrados en fundamentos mecanicistas, y los cuales no les dejan ver más allá de los síndromes somáticos. Pero, hay también otros, unos pocos, que apartándose de la rutina intentan penetrar en el cuantum del síndrome aparente, considerándolo como manifestación, como efecto de causas más allá del cuerpo somático, y debido a la aparición, cada vez mayor, en los diversos lugares y países, de casos raros, insólitos, en apariencia, en sujetos con síndromes de aparente anormalidad mental, han surgido en ciertos sectores de la profesión médica. Hombres capaces de desafiar los convencionalismos académicos, con el único objeto de encontrar la verdadera causa de tales manifestaciones. Como podrá apreciarse a través de las referencias, unas pocas, tan solo, que siguen a continuación, la supervivencia y la reencarnación son problemas en estudio, ya a nivel universitario y científico, el doctor Joseph Merrine, catedrático de la Universidad de Duke, North Carolina, Estados Unidos de América, y director del laboratorio parapsicológico de la misma universidad, es uno de los investigadores actuales de renombre. Al frente de un equipo de colaboradores, ha investigado todo lo relacionado con la psiquis y fenómenos supranormales, habiendo aplicado por primera vez, en forma rigurosa, el método estadístico en el estudio de estos fenómenos, incluyendo el agente incorpóreo, IPA, y su relación con los renacimientos. Sin embargo, este científico también tuvo que luchar con su formación académica mecanicista. Relata que, en su calidad de estudiante graduado en fisiología vegetal, frecuentaba la Universidad de Chicago y asistió a una conferencia de Sir Arthur Conan Doyle, en la cual recibió un fuerte choque con sus conocimientos académicos. Dice, y todo lo que expresó me pareció ridículo, me aparté molesto por su manifiesta credulidad. Pero, en mi espíritu abierto a posibles hechos, quedaron algunas de sus ideas uniéndose a las innumerables preguntas sin respuesta, que desde hacía tiempo anidaban en mí. Este investigador de gran renombre ha editado varias obras, entre las que figura una importante en el campo de la parapsicología, extrasensor y percepción, percepción extrasensoria. Doctor C. John Ducasse, filósofo francés, catedrático que fue de filosofía en la Brown University, Rhode Island, Estados Unidos de América, y presidente del Comité de Publicaciones de la American Society for Psychical Research, New York, en su obra A Critical Examination of the Billy in a Life After Death, Springfield, 3, 1961, sostiene como punto básico la comprobación en el terreno mismo de todo caso aceptado como presunto de reencarnación por los diversos métodos conocidos y en la páginas 304 dice la cuestión es saber hasta qué punto debemos aceptar la narración de sucesos aparentes fuera de la vida actual como prueba de reencarnación de otros que no lo son yo creo que no debemos aceptar estos como único punto de diferenciación y sí buscar otras diferencias empíricas a fin de distinguir de los casos de percepción extrasensoria, que no son reencarnación. Y en su obra Nature, Mind and Death, Naturaleza, Mente y Muerte, editada por The Open Court Publishing Co., La Salle, Illinois, capítulo 21, resume, pero, la idea que deseo transmitir ahora, es que, de acuerdo con la teoría de la reencarnación, alguna organización, ya sea personalidad o individualidad, persiste de una vida terrena a otra, Esencialmente en una secuencia continua, el doctor Ian Stevenson, médico, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, y director del Departamento de Neurología y Psiquiatría, ante algunos casos insólitos en el ejercicio de su profesión, decidió estudiar más profundamente ciertos casos con síndromes raros que se apartaban de la psiquiatría clásica. El doctor Stevenson, al igual que los otros citados, no es un reencarnacionista desde el punto de vista de creencia, sino un investigador de aquellos casos que parecen tener relación con hechos o situaciones fuera de la vida actual del afectado, los cuales viene estudiando con criterio objetivo y comprobando de un modo analítico-científico-experimental, independiente de toda posición filosófica o doctrinaria, como corresponde a un hombre de formación científica, así como desechando cualquier caso imaginario con miras al sensacionalismo, fraudes, etcétera, que no pueden ser objetivamente comprobados. Se graduó en la McGill University de Montreal, Canadá. Durante años se dedicó a las investigaciones convencionales. Ha publicado varias obras sobre sus investigaciones, entre las cuales figura The Psychiatric Examination, el examen psiquiátrico. En 1971 lanzó una nueva edición de otro de sus trabajos, The Diagnostic Interview. En 1953. Comenzó a interesarse por la reencarnación, y en 1957, aceptó el cargo de director del Departamento de Psiquiatría y Neurología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia. En la actualidad ejerce el cargo de Catedrático de Psiquiatría. La modalidad de investigación del doctor Stevenson, es la siguiente, informado de un caso, estudia todos los antecedentes antes de decidir si es aceptable para la investigación o no. ¿No? Si el caso es aceptado como posible, planifica su programa de acuerdo con la naturaleza del caso y con su equipo de colaboradores va personalmente a constatar en el hogar y ambiente del presunto reencarnado, así como el lugar, familia y relacionados del fallecido o personaje de su presunta vida anterior. Investiga minuciosamente, constata, comprueba también en los registros oficiales, aceptando o rechazando. Nota de pie, 1 Sugerimos comprobar esta afirmación a través de su obra citada en el capítulo anterior, 20 casos sugestivos de reencarnación, ya en el idioma inglés con 362 páginas, o la traducida en portugués con 520 páginas, está siendo traducida a otros idiomas. Fin nota de pie, en el Brasil se investiga la reencarnación, aun cuando en el Brasil hay un grandísimo número de personas, millones, que creen en la reencarnación y la aceptan como doctrina, el Instituto Brasileiro de Investigaciones Psicobiofísicas de Sao Paulo, bajo la dirección del Dr. Hernani Guimaraes Andrade, también está llevando a cabo investigaciones en torno a los casos que sugieren reencarnación. También el doctor Ignacio Ferreira, director del Sanatorio Espírita de Alienados, deliberaba Brasil, y un gran psicoterapeuta, en su obra. La psiquiatría frente a la reencarnación hace referencia a sus investigaciones sobre los diversos casos psicopáticos, entre los cuales, detalla aquellos relacionados con vidas anteriores de los pacientes, entre lo que aparecen psicopatías graves y obsediados y su relación con vidas anteriores de los afectados. Nota de pie, 2. Obsediados. Debemos aclarar que hay múltiples casos de psicopatías aparentes que no responden a la medicina y psicoterapia clásicas. Por no corresponder a trastornos cerebrales propiamente, sino a obsesiones por posesión sobre el cuerpo de una persona. Por fuerzas negativas invisibles, almas de difuntos, especialmente por venganza de hechos graves por el afectado en su vida anterior. En el capítulo siguiente, se hace referencia a un caso de obsesión grave, superado mediante tratamiento en el Sanatorio Espírita de Alienado, de Uberada, Brasil, bajo la dirección del doctor Ignacio Ferreira y referido en su libro Nuevos Rumbos a Medicina, Nuevos Rumbos para la Medicina, segundo tomo, páginas 247 y siguiente. Fin nota de pie. En Rusia están comenzando a investigar, Svetlana Vinokurova, periodista soviética, escribió para la revista URSS un reportaje sobre las experiencias del psiquiatra Dr. Raikou, con estudiantes universitarios. Como todos los científicos soviéticos, oficialmente materialistas, el Dr. Raikou advierte que, en sus experiencias no hay nada de misticismo ni del llamado espiritismo. Sometiendo a cada sujeto a hipnosis y por el procedimiento de regresión de la memoria, obtiene datos que, una vez comprobados, resultan verdaderas pruebas de la reencarnación. Según opinión del Dr. Raikou, la hipnosis no es un sueño, como muchos suponen, sino vigilia en estado superior, hipótesis esta que contrasta con la teoría vigente sobre el mecanismo hipnótico, de la ciencia oficial, durante siglos, el hipnotismo fue tenido por un arte diabólico, no obstante, hoy es aceptado por la ciencia oficial y practicado por múltiples médicos y psiquiatras, aun cuando los científicos conocen el mecanismo psicofisiológico de la hipnosis, y es aplicado clínicamente ya en la cirugía, parece, ser que desconocen todavía lo que la hipnosis es en sí misma, por su naturaleza experimental. La regresión de la memoria por el procedimiento hipnótico es una de las pruebas objetivas más importantes, ya que está sujeta a la comprobación por repetición. El médico sueco, Dr. John Jorkem, fallecido recientemente, ha realizado experimentos en personas de diferente sexo, edad, condición social y cultural, por medio del trance hipnótico. Relatan una o más vidas anteriores y que en muchos de los casos han podido confirmarse. Alberto de Rochas de Aiglund, 1837 a 1914, director que fue del Instituto Politécnico de París, desde fines del siglo pasado se ha dedicado con especial atención a la investigación de la reencarnación. Después de haber profundizado en la psicología experimental, en el magnetismo y en el aspecto científico de los fenómenos de la hipnosis, valiéndose de los estados hipnóticos provocados en los sujetos, o objeto de su investigación, Conseguía la exteriorización del subconsciente por el procedimiento conocido como, regresión de la memoria. Y así, penetrando en el subconsciente, conseguía regresiones más allá de la vida uterina y referir detalles de vidas pasadas. Nota de pie, 3. Necesario es aclarar que, el método experimental conocido como regresión de la memoria, es debido al español, Fernando Colavilla, que en 1887 culminó exitosamente sus ensayos fin nota de pie, y como investigador concienzudo, verificaba los datos en los registros y anales de cada época, en todos los casos posibles, aceptando como reencarnación cierta, tan solo aquellos casos comprobados. Son muchísimos los casos relatados en su obra Les Stats Profundes de l'Hypnose, 1892, y también en Les Vies Sucesives, Las Vidas Sucesivas, obra publicada en París en 1911, y que ha sido traducida a varios idiomas. Y en el siglo pasado, ante el surgimiento en Francia, de la reencarnación como doctrina espiritualista, preconizada por el investigador León Hipólito de Nizard Rivail, más conocido como Alan Kardec, surgieron en Europa otros investigadores, entre los cuales destacaron, Doctor Charles R. Richet, fisiólogo francés, catedrático de la Facultad de Medicina de París y Premio Nobel 1913. Autor del Diccionario de la Fisiología y otros muchos trabajos sobre investigaciones de fenómenos metapsíquicos, hoy denominados parapsicológicos, ha hecho también investigaciones sobre la reencarnación, con resultados positivos. Dr. Gustavo Geley, médico y filósofo francés, director que fue del Instituto de Metapsíquica Internacional, en París, investigador que fue también sobre la ectoplasmia e ideoplastia. Entre sus muchas obras, destaca... Del inconsciente al consciente, un estudio científico y filosófico sobre el proceso evolutivo del psiquismo, a través del cual prueba la supervivencia espiritual y la reencarnación. Sir William Crookes, eminente químico y físico inglés, descubridor del talio y de los rayos catódicos, base de la moderna electrónica, y otras investigaciones en el campo de la metapsíquica o parapsicología habiendo llegado a comprobaciones incuestionables que culminaron con la famosa materialización del alma de Katie King, demostrando así, objetivamente, la realidad de la supervivencia post-mortem. Carl Gustav Jung, psicoanalista y psiquiatra suizo, discípulo de Freud, que ha contribuido con aportes originales acerca de la personalidad psíquica, en discrepancia con algunas de las teorías de su maestro, director que fue del Instituto de Psicología Analítica, hasta su fallecimiento en 1961, sostenía que la muerte no existe y que la vida prosigue después. En los últimos años hacía investigaciones sobre la teoría de los renacimientos, llegando a la conclusión de que las vidas múltiples son parte de la evolución del psiquismo humano. Entre sus muchas obras, destacan, El espíritu de la psicología, Problemas del alma moderna y su última Memorias, Sueños y reflexiones. Dr. Alexander Cannon Dentista y médico de enfermedades nerviosas, alienista y médico jurista de la Suprema Corte de Justicia de Inglaterra, en unión de un grupo de médicos que emplean el hipnotismo en ayuda al psicoanálisis, han publicado la obra, The Power Beating, que el Dr. Cannon dedicó a la Universidad de Leeds, su alma mater. En el capítulo de dicha obra, la reencarnación flanquea a Freud trata de demostrar cómo falla, a veces el análisis de Freud al tratar de descubrir el origen de los complejos, entre los cuales encontró que muchos procedían de una vida previa. Refiere el doctor Cannon, la teoría de la reencarnación fue una pesadilla para mí durante muchos años, y a ella me opuse, llegando hasta a argumentar con mis sujetos en trance para que no hablaran lo que yo consideraba necedades. No obstante, a medida que realizaba las experiencias en los mismos sujetos, unos tras otros repetían las mismas revelaciones. De los 1.382 trabajos realizados por el doctor Cannon y su grupo de psiquiatras, tomamos tan solo dos, extractándolos, a un hombre de negocios de demostrada capacidad, que durante toda su vida sufría fobia de altura, de un temor muy acentuado de descender de lugares altos, por lo que decidió someterse a examen y tratamiento, sometido a hipnosis, y por el procedimiento de regresión de memoria, Reveló que, siendo un general chino en una vida anterior, cayó de una gran altura, falleciendo en dicho accidente, con lo cual fue posible hallar el origen de su fobia. Encontrando la causa de su complejo, este fue superado. B. Una señora con 40 años de edad, aquejada de algunos complejos, fue sometida a hipnosis, y le fue sugerido volver atrás en periodos de 10 años, a partir de agosto de 1925. Le fue preguntado qué aconteció el 10 de agosto de 1915, a lo cual respondió que se hallaba en Londres, pasando a describir las escenas que presenció del movimiento de tropas, Primera Guerra Europea. Continuando en esa regresión, se llegó al día de su nacimiento y dijo, todo está oscuro. Retrocediendo, describe el sonido de la sangre en el útero materno, así como que se sentía conectada a su madre por una luz brillante y por una especie de lazo lumínico continuando en esa regresión, dijo que se hallaba en un ambiente de paz y de radiante belleza, con otros seres, en la espera del nacimiento, retrocediendo, retrocediendo, describió una vida anterior, en la cual había sido esclava en la antigua Roma de aquel tiempo, de la cual nada sabía en su actual personalidad, pero que en hipnosis, describía con lujo de detalles la ciudad de Roma durante su tiempo y explicó dónde estaban los baños públicos. Llegó al punto de la desencarnación de esa vida, y acusando una intensa emoción, explica que se ve con las manos atadas a la espalda y ofrecida en sacrificio a los cocodrilos. El Dr. Cannon sostiene que, a través del estudio de los 1.382 casos registrados por él, ha llegado a admitir la realidad de la reencarnación, muy a pesar suyo. Asimismo aclara que ninguno de esos casos habían demostrado estar fuera de la vida terrestre por menos de 100 años. Entre los investigadores europeos actuales, destaca el doctor Resart Bayer, psiquiatra y presidente de la Sociedad Turca de Parapsicología, quien tiene un archivo con más de 150 casos comprobados y debidamente documentados. Entre los muchos investigados, de presuntiva reencarnación, el doctor Bayer, refiere, los estudios sobre los casos de personas que presentan síndromes de aparente psiconosis en alguno de sus aspectos o relatos de una presuntiva vida precedente son investigados exhaustivamente y rechazados todos aquellos que no ofrezcan pruebas de absoluta seguridad yo personalmente dice he llevado a cabo investigaciones por más de 10 años y algunas en colaboración con el psiquiatra norteamericano doctor ian stevenson quien realiza este tipo de estudios a escala internacional, desde hace muchos años. Hemos recogido decenas de testimonios y fotografías que pronto serán objeto de una comunicación científica nuestra, en próximo Congreso Internacional de Parapsicología a celebrarse en Norteamérica. Entre los casos investigados por el doctor Bayer, hay algunos que, por lo extraño de los síntomas externos visibles, un tanto raros, obligará a la ciencia a ocuparse con seriedad de estos fenómenos, dijo el doctor Bayer en una entrevista. Nos referimos a ciertas señales o marcas congénitas, muy notorias, como cicatrices, etc., que no tienen explicación dentro de las leyes biológicas, pero que, obligadamente, tienen una causa, como las encontradas en los cuerpos que referimos a continuación. No obstante, necesario es no confundir esta clase de marcas o cicatrices, con otras, como manchas diversas en la piel, que suelen ser hereditarias. Pero, veamos estos dos casos, aunque muy sintetizados... 1. Hace tres años, explica el doctor Bayer, me informaron que en un pequeño pueblo de la Turquía Meridional... ...vivía un niño de 8 años que tenía cicatrices en su cuerpo, desde su nacimiento, en el pecho, brazos y una en el cuello. Totalmente inexplicables. Me trasladé al lugar e interrogué a los padres quienes me confirmaron que el niño había nacido con aquellas señales, y que los médicos no habían podido dar una explicación. Interrogado el niño, de nombre Ahmed, dijo que no recordaba nada, las cicatrices no le molestaban, salvo algún ligero dolor cuando se producían cambios atmosféricos, regresé a Estambul, a la Sociedad de Parapsicología, prosigue el doctor Bayer, y emprendí, como siempre hago, una investigación profunda, junto con mis colaboradores. Preparé una circular que envié a los diversos centros policiales del país, para saber si existían datos de algún homicidio consumado con nueve cuchilladas o nueve tiros. Debo confesar que, no siempre estas investigaciones nuestras son coronadas por el éxito, pues, los destinatarios de nuestras cartas pocas veces las toman en serio, y a menudo las echan al cesto de los papeles. Sin embargo, en esta ocasión tuvimos suerte. Meses después... Nos llegó una carta del comando de policía de Arana, con algunos recortes de periódicos viejos, que se referían a un delito cometido 15 años antes, en el mercado de la ciudad, donde un hombre de 35 años, llamado Mustafa, había sido asesinado con siete disparos de pistola. Corrí a aquella ciudad del sur, y obtuve del archivo del tribunal, el permiso para consultar todos los detalles del proceso seguido por el asesinato de Mustafa. Comprendida la pericia microscópica que se había llevado a cabo en el cadáver de la víctima Pude constatar que las heridas en el cuerpo del cadáver de Mustafa Detalladas en el informe Correspondían con absoluta precisión a las señales o cicatrices de nacimiento Que presentaba el cuerpo del pequeño Amet Los padres del niño me permitieron que me lo llevara por un día a Arana Donde vivían los hijos de Mustafa Cuatro varones y dos hembras Y la anciana madre, la esposa había fallecido Llevé a Amet a un local donde, con otras numerosas ancianas, habían hecho sentar a la madre del difunto Mustafa, con el objeto de verificar si el niño podía identificarla, y en efecto, la individualizó de inmediato, en medio de las demás mujeres, acercándose a ella, y sin decir palabra, le besó las manos, conmovido y llorando. Una escena similar sucedió cuando Amet estuvo en presencia de los hijos del difunto Mustafa, hasta aquí, el relato del primer caso. Hemos de aclarar que, estos casos son muy poco comunes, y la identificación se debe a un fenómeno psicológico de erosión de la memoria del subconsciente, o archivo mental, que, en determinados casos, especialmente en la infancia, puede tornarse consciente, aflorando a la mente consciente, por un tiempo más o menos corto. Un ejemplo brillante de este fenómeno psicológico es el de Santi Devi, referido en el capítulo siguiente, 2. Otro episodio significativo, prosigue el doctor Bayer, me sucedió en Antioquía, al leer en diario la noticia de un joven que había conseguido salvarse de la mordedura de una terrible serpiente, cuyo veneno no tiene remedio, la noticia tenía un detalle que, de inmediato, me hizo entrar en sospecha, cuál era el de que el joven no recordaba cuando había sido mordido por la culebra, por lo que indagué, para conocer de cerca el caso, se trataba de un joven de unos 20 años, de nombre Samir, a quien entrevisté solicitando su colaboración. Me confirmó que no podía recordar cuándo ni cómo le había mordido el hocidio Entrevistada la madre, dijo que no recordaba bien, pero que le parecía que aquella marca de los dos puntos en el dedo pulgar derecho, la tenía Samir desde que nació, como en el caso anterior. Comencé una investigación en los hospitales de la región, solicitando su colaboración. A las pocas semanas, Recibí una comunicación de un hospital de la provincia en la que hacía referencia a un tal Casambas, panadero, hospitalizado y fallecido en ese nesocomio hacía 28 años, a causa de la mordedura de una culebra. En el archivo del hospital, conservaban todos los datos, y allí descubrí que Casambas, muerto a la edad de 40 años, tenía fama de saber agarrar a las serpientes venerosas, según una técnica que solo conocían viejos montañeses. Parece ser que, un día al capturar un reptil que se había introducido en su horno, fue mordido en el dedo pulgar derecho, llevado al hospital, murió poco después. Todas estas informaciones estaban anotadas en el archivo del hospital, además de que, a más de esa mordedura había recibido otras. Con ayuda de un experto, me enteré que estos tipos de ofidios son peligrosos solamente en la primera mordedura, en la que descargan todo su veneno, por lo que las siguientes no son mortales. He aquí por qué Samir recordaba tan solo la mordedura del dedo pulgar. Su mente subconsciente había registrado tan solo la primera mordedura, que fue la que produjo el fuerte impacto psicológico. De episodios como estos, la Sociedad de Parapsicología Turca ha investigado muchísimos casos. Dice el doctor Bayer: parece difícil, por no decir imposible, aceptar, basando ese solo en los principios de la ciencia biológica que estas señales puedan reproducirse en el cuerpo de un recién nacido. ¿Cómo explicar, entonces, este fenómeno? En los casos de muerte violenta, responde el doctor Bayer, el impacto recibido por el sujeto, produce un trauma psíquico que se graba intensamente en el subconsciente, de aquí las fobias congénitas, lo cual incide fuertemente en la epigénesis embrionaria. Las personas que fallecen por causas naturales, no conservan recuerdo alguno cuando vuelven a encarnar. El espíritu de la persona recién fallecida, continúa diciendo el doctor Bayer, se encuentra bajo la influencia de los acontecimientos de su vida física recién concluida. Y si estos acontecimientos son extraordinarios, tal como escenas violentas o dramáticas, los conserva hasta el momento de su nueva encarnación y aún después en la nueva personalidad. Por ejemplo, el espíritu de un hombre asesinado, Sigue por mucho tiempo concentrado en este acontecimiento fatal, obsesionado por la visión persistente de esta escena, o sensación, diseña, inconsciente o involuntariamente, las señales de las heridas sobre el nuevo cuerpo en formación en el vientre materno, ya que, el soplo de la vida, o sea el alma, se encuentra en el embrión desde el momento de la concepción, la facultad psicocinética, o sea, la posibilidad de ejercer una influencia mental sobre la materia, Explica el doctor Bayer. Es una de las más importantes conquistas de la parapsicología. Fue demostrada por las experiencias sobre las percepciones extrasensoriales por el doctor J.B. Rine y su equipo de colaboradores, en los laboratorios de parapsicología de la Universidad de Duke, EU. Nosotros los parapsicólogos turcos que hemos profundizado este problema, concluye el doctor Bayer, pedimos colaboración a la parapsicología de todo el mundo para que nos ayuden a liberar del terreno de leyendas y supersticiones. Los descubrimientos y las investigaciones que hasta hoy hemos realizado con gran éxito, el conocido psicólogo de Berlín, Dr. Roweder, confesó no poder comprender cómo una lesión cerebral puede llevar a una muchacha alemana a olvidar su idioma y pasar a expresarse en otro idioma extranjero, y, por añadidura, cambiar de identidad. Se refería al extraño caso que ha sorprendido a los medios científicos de Berlín, una niña de 12 años. Todo empezó cuando Elena Marquardt, que era una niña normal, sufrió un atropello de un automóvil y fue llevada al hospital, inconsciente y con graves heridas, por lo que el médico de turno esperaba el desenlace fatal, de un momento a otro. Sin embargo, no ocurrió así. Después de varios días en estado inconsciente, una mañana, Elena recuperó el conocimiento, y, mirando a su alrededor gritó espantada, «Cómo vine a parar aquí. Pero con asombro de los presentes, Elena no hablaba en alemán, ese un idioma natal, sino en italiano, por lo que hubo que llamar al director del hospital, doctor Schroeder, quien, comprobado el extraño caso, solicitó la ayuda de un intérprete, a quien la niña le contó una extraña historia, en italiano, después de la cual, el intérprete declaró que la niña hablaba en perfecto italiano y refirió lo que había oído. Los familiares de la niña... Testificaron que ella jamás había aprendido dicho idioma. La exposición hecha por el intérprete, de lo que había escuchado, dejó a todos perplejos. La niña que, hasta entonces, era conocida por Elena Marquard, decía ser Rosetta Castellani y vivir en 90, cerca de Padua, Italia, y haber nacido el 9 de agosto de 1887. Imploró con gran aflicción, Comillas tengo dos hijos decía Bruno y Franca, deben estar esperando que yo vuelva. Por favor, díganle al doctor que necesito volver a mi casa de 90. Al principio el doctor Schroeder, que es también especialista en trastornos cerebrales, supuso que las heridas habían afectado el cerebro de la paciente, ocasionando esas fantasías por su corta edad. Pero, reflexionando, concluyó que, por grave que un accidente sea, no puede llevar a una persona a hablar en italiano ni en otro idioma que no haya aprendido antes, por lo que decidió consultar a su colega doctor Robeder, antes citado, que también consideró imposible que una herida en el cerebro pudiese tener tal resultado, pero, sugirió la hipótesis de que el golpe recibido en la cabeza, llevase a la paciente a asumir la personalidad de una mujer italiana. Entonces, el doctor Schoreder decidió investigar, con Elena y el periodista R.C. Gotsalc, se dirigieron a 90, Italia. Antes de nada, los investigadores decidieron ir al registro parroquial, en donde había anotado el nacimiento de una niña de nombre Rosetta Teobaldi, con fecha de 9 de agosto de 1887, y también el de su matrimonio con Gino Castellani, el 17 de octubre de 1908. En el registro constaba también el acta de fallecimiento de Rosetta, en fecha 5 de febrero de 1917, y la dirección de la casa donde había vivido y fallecido, y los investigadores fueron informados de que en dicha casa vivía la hija de la difunta, de nombre Franca Castellani. De inmediato se dirigieron todos a la calle indicada. De pronto, Elena se detuvo, y apuntando una de las casas, exclama, Ahí está mi casa. Realmente, no se equivocaba, la casa coincidía con la dirección obtenida. Llamaron a la puerta, y una señora sale a atender. Al verla, Elena declaró, esta es mi hija Franca. ¿Cuál no sería la sorpresa de esta señora, Franca, al escuchar estas palabras de una muchacha a quien nunca había visto? Seguidamente, Elena pasó a narrar acontecimientos de la infancia de Franca, que fueron aceptados como verdaderos por la misma, traducido de Sichikneus. Periodista relator, K.C. Gottsalk, de Lubeck Moisling. Nota. Casos análogos son relatados por la prensa, sobre personas que, al sufrir un accidente, pierden la memoria de su actual personalidad, llegando a desconocer a su propia familia y todo lo relativo a su vida, incluso su propio nombre. A más de esto, otros hay que, como el caso citado, aflora otra personalidad diferente. En este caso es el afloramiento del subconsciente, en donde están las vidas pasadas. El doctor Amendra Nath Catedrático de Psicología y titular de la Cátedra de Parapsicología de la Universidad de Rajasthan, Jaipur, India, y director del Instituto de Parapsicología. Anejo a dicha universidad es mundialmente conocido por sus investigaciones y estudio de la hipótesis reencarnacionista, que él clasifica como memoria extracerebral. Con un equipo de 11 profesores, el Dr. Banerjee lleva investigados más de mil casos de presuntiva reencarnación, en India, Egipto. Siria y otros países, habiendo comprobado más de 500 casos positivos de reencarnación. Ante el gran número de casos de niños prodigio, pequeños de corta edad demostrando un dominio en el conocimiento, sin estudio previo, de las matemáticas, álgebra, trigonometría, por ejemplo. Así como otros casos de niños que tocaban con soltura instrumentos musicales, tales como el violino o el piano se determinó a investigarlos a fin de conocer las causas que producían esos efectos. Y a tal objeto, viene investigando, desde 1956, de un modo riguroso y científico, los casos que le son presentados, con un análisis previo de los datos que le son administrados, antes de ser aceptados para la investigación. Cuando nos es sometido un caso, dice el doctor Banerjee, Vamos personalmente a la casa donde vive el niño que dice recordar uno o más episodios de su vida anterior, y uno de mis colaboradores vive cerca del niño, objeto de la investigación. Para recoger datos, hechos y todo cuanto se refiera a una supuesta vida precedente, haciendo un registro o historial del caso, y con cuyos datos programamos nuestro trabajo de investigación. En muchos de los casos, estos datos son un tanto confusos y de muy difícil comprobación, por lo que son desechados, pero, en otros nos permite individualizar, con nombre, sobrenombre y lugar, a la persona fallecida a la cual el niño hace, consciente o inconscientemente, referencia en sus historias. Un gran archivo con todos los detalles y fotografías, etc., es mantenido con todos los casos investigados, sigue diciendo el Dr. Banerge, muchos, muchísimos han sido descartados como de reencarnación, ya que obedecen a otros fenómenos parapsicológicos que clasificamos separadamente, pero, tenemos más de 500 casos para los cuales fue posible encontrar pruebas de una vida precedente vivida, la supuesta memoria de una vida anterior, dice, es viva, muy especialmente entre los 2 y 3 años de edad del niño, después, va decayendo hasta desaparecer, excepto si se estimula con frecuencia, deseo aclarar, continúa diciendo que nosotros no denominamos reencarnación a estos casos, ya que científicamente no estamos autorizados para usar tal denominación. Los consideramos como memoria extrasensorial, bien sabido es que en la India, así como en los demás países de la Asia, está generalizada la creencia de la reencarnación, y en los centros culturales es ya admitida la reencarnación como una teoría racional, y como doctrina en las diversas corrientes religiosas de la India y otros países del la CIA. Entre los 500 casos comprobados, fue tomado, al azar, una ficha que, muy resumida, contiene, caso de memoria extrasensorial de Copal Agarwal sujeto, Gopal. Dirección, con Sri S. P. Gupta F. 73 Frignan Nanagar, Dili, Isla Timor. Era, 9 años, en el momento de la investigación, persona identificada en la vida precedente, Sri Saktipal Sharma, ex -propietario de la firma Sukhasan Charak Company, Madura, India. Detalle, Gopal, hijo de Sri S. P. Gupta, comenzó a recordar acontecimientos de una aparente vida anterior, cuando aún tenía dos y medio años de edad. Según manifiesta, había nacido en una familia acomodada en Madura y que su nombre era Saktipal Sharma. Sostenía que había sido asesinado en 1948, cuando tenía 35 años. Con un tiro de revolver por un hermano más joven debido a una cuestión de derechos de propiedad sobre una fábrica verificada la investigación se comprueba la realidad del incidente en el año citado cuando el pequeño Gopal fue llevado a madura por los padres y por nuestros asistentes de la universidad se dirigió directamente al negocio que había poseído en su aparente vida anterior y a la casa donde viviera moviéndose por las sinuosas calles de la ciudad a pesar de que era la primera vez que el muchacho estaba en la ciudad de Madura. Asimismo, se reconoció en el retrato de Saktipal, entre muchos rostros en una fotografía de la familia precedente. El doctor Banerjee ratificó las varias declaraciones hechas por el niño Copal. No es que yo desee probar la reencarnación, afirma el doctor Banerjee. Estos fenómenos de memoria extrasensorial pueden ser, a veces... Casos complejos de telepatía y otras aparentemente inexplicables de autosugestión, pues, todo en parapsicología es experimental, ya que es una ciencia que está comenzando. Y espero que pronto lleguemos a descubrimientos sensacionales. Por ello, nuestros investigadores son rigurosos, otro aspecto de investigación, hay una tercera modalidad de investigación, generalmente utilizada con el objeto de ayuda a los padres de criaturas rebeldes, psicopatías congénitas, Etcétera. Para esto, es necesario valerse de un sensitivo o medium, persona con la facultad de percepción extrasensoria, PES, desarrollada, que, en estado de hipnosis y dirigida por un experto, pueda atraer al guía espiritual de la criatura en cuestión, el que a su vez, puede facilitar la manifestación de la mente espiritual, no mente del psicosoma o alma encarnada en el niño, del espíritu encarnado en el niño, y a qué es en la mente espiritual, en el espíritu, donde reside el subconsciente, y por la investigación posterior de los datos recibidos, se comprueba la veracidad de los mismos. A continuación citaremos un caso publicado en Diario de Sao Paulo, Brasil, en fecha de 5 de julio de 1964, extractado. Padres de un niño muy rebelde y autoritario, quienes tenían serios problemas en su educación. Presentado el caso ante un grupo de investigadores, no académicos, en la ciudad de Sao Paulo, estos procedieron a la investigación, con el fin de poder ayudar a los padres del niño que se mostraban muy preocupados con este problema. Valiéndose del sensitivo, el doctor urbano de axisca Xavier médico residente en la cercana ciudad de Marilia, esperaron a que el niño durmiese y se provocó la hipnosis o trance en el sensitivo. Mediante una concentración mental del grupo, el director invocó al espíritu guía de la criatura, presentándole el problema respondiendo este que iba a hacer que el espíritu del niño se manifestase en su personalidad anterior. A poco, el Medium recibía el espíritu de un militar, oficial alemán en la primera guerra europea. Explicó que estaba reencarnado para corregirse, precisamente, de ese autoritarismo, de la rebeldía a los principios religiosos y a la falta de respeto a toda criatura humana. Para una comprobación científica, mayores datos serían necesarios, tales como, fechas, lugar, relaciones sociales y militares, nombres, etc., y la comprobación de los mismos. Pero, como el único interés de los padres de la criatura era conocer la causa de esa conducta infantil para su orientación educacional, estos se consideraron satisfechos, por lo que no se prosiguió la investigación, referimos este caso. Continúa diciendo el relator, porque participamos personalmente en él y podemos testificar su veracidad, así como de otros muchos que este grupo investiga, en su labor de colaboración a la solución de muchos problemas humanos, citamos este caso, tan solo para que el lector conozca otra de las modalidades de investigación a través del subconsciente, ya que esta modalidad está siendo utilizada con bastante frecuencia en otros países donde han superado el complejo de los prejuicios, y como ayuda fraternal en la búsqueda del origen de muchas psicopatías congénitas.